Cindy se levanta temprano en la mañana, se ducha, se viste y sale a esperar el transporte público. Generalmente a esas horas hay muchas personas que salen a trabajar o a estudiar, así que siempre están todos apretados. Cindy aprovecha eso para meter cuidadosamente su mano en los bolsillos de los otros pasajeros y sacar sus dispositivos móviles. Cuando ya lo tiene, se baja y hace lo mismo nuevamente tres o cuatro veces es allí cuando vuelve a su casa esos pasajeros víctimas del robo por parte de Cindy hacen su denuncia y algunos sospechan de ella así que la policía hace un retrato hablado y le encargan la misión de atraparla al sargento Villegas el sargento comienza su tarea esperando en la estación del autobús en donde según los denunciantes se sube ella espera durante una hora ...pero no ve a nadie parecido al retrato. Al día siguiente, hace lo mismo. Y esta vez, ve a una mujer parecida al retrato. Así que se sube con ella, y la vigila cuidadosamente. Luego ella se baja, y él detrás. Pero no encuentra nada sospechoso en ella. Sin embargo, la sigue de lejos, hasta que entra en un edificio. Y por ese día, le pierde el rastro. Nuevamente Villegas llega a la estación y ve a una mujer más parecida al retrato. Saca la hoja y dice, esta sí es. Se sube con ella y la observa. Efectivamente, ve que la sospechosa mete su mano dentro de la maleta de un chico que sin darse cuenta, ha perdido su móvil. Ella se baja y Villegas lo hace detrás de ella para seguirla y saber a dónde está vendiendo esos móviles. Ella se sube nuevamente a otro autobús y el sargento, para no levantar sospechas, la sigue en un taxi hasta que ella se baja. Villegas la sigue un par de cuadras y ella ingresa en una casa. El sargento Villegas pide apoyo porque no sabe con qué se va a encontrar allí adentro. Pero como sabe que se van a demorar en llegar, se adelanta y toca la puerta. Cuando Cindy abre, reconoce el rostro que vio en el autobús y se da cuenta que la estuvieron siguiendo. Así que sale a correr para escapar por la puerta trasera. Villegas cruza la casa y cuando ella va llegando al muro donde termina el jardín de la casa, saca un revólver y dispara. El sargento alcanza a cubrirse, saca su pistola de dotación y cuando Cindy está por saltar a la calle, recibe un impacto de bala en su pierna que la hace perder el equilibrio y cae muy mal contra el suelo. Villegas se sube al muro y se da cuenta que ella está inmóvil, se baja y se da cuenta que aún tiene signos vitales así que pide una ambulancia que llega con los refuerzos que había pedido. En la casa de Cindy, encuentran unos teléfonos y un computador que son llevados como prueba y hacer la investigación correspondiente. Unas horas más tarde, un investigador llama al sargento. Dice que quiere que él vea algo. Cuando llega, el investigador le muestra el computador de Cindy. Villegas queda asombrado cuando el investigador va pasando una a una las imágenes. Son fotos del sargento desde que era un niño hasta unas fotografías actuales. Sin dudarlo, sale corriendo al hospital donde tienen a Cindy. El doctor le dice que ya está estable, pero que perdió la conciencia por el golpe contra el suelo. Y hay que esperar a que se recupere. Entra al cuarto de Cindy y la ve con vendajes y mangueras conectadas. Se sienta en la silla esperando. Sargento, vaya y descanse. Si quiere, cuando ella recupere el conocimiento, yo le aviso. Le dice el doctor al día siguiente cuando entra al cuarto y lo ve allí sentado. No puedo, necesito hablar con ella, respondió él. Así pasaron cuatro días hasta que Cindy abrió los ojos. Villegas se pone de pie. Ella lo reconoce y se asusta. Sus signos vitales alertan a las enfermeras quienes sacan al sargento de allí. Él se queda desesperado mirando desde una ventana como la tranquilizan a ella. Un rato después... Sale una enfermera y le dice a Villegas que debe irse. Él insiste en quedarse a hablar con ella. Ella está dormida. No puedo hablar en estos momentos, dice la enfermera. Yo la espero. Un rato después, llega el doctor. Necesito hablar con ella, dice casi suplicando el sargento. Espere aquí. Desde la ventana, ve que el doctor la examina. Ya está nuevamente despierta. Algo habla, y ella mira hacia la ventana por unos segundos. Sale el doctor y le dice, si la vuelve a alterar, se tiene que ir. Lentamente Villegas se acerca a Cindy. Ella aún con temor decide escucharlo. Sabe que él fue el único que estuvo con ella los últimos cuatro días. Yo sé quién es usted, dice Cindy con esfuerzo y comienza a contarle la vida del sargento. Él no dice ni una sola palabra. A veces se le escapa alguna lágrima que rápidamente limpia con la mano fotos mías en su computador. ¿Y por qué sabe todo esto de mí? Pregunta Villegas esforzando sus palabras para no ahogarse con ellas. Ella respondió. como puede darse cuenta? Soy una persona solitaria. No tengo familia ni tengo amigos. Usted me encontró robando un móvil. Yo no lo hago por el valor de ese aparato. Lo hago porque allí encuentro fotografías que me ayuden a no sentirme sola cuando los veo, siento que hago parte de la vida de alguien, siento que comparto momentos íntimos con ellos, que ríen conmigo, que lloran conmigo, que yo estoy allí en cada celebración que tienen esas personas, ellos son mi única familia y por eso amo cada una de esas imágenes, sé que su madre murió en un accidente de tránsito, yo estaba allí, y a ella se le cayó su móvil. De allí saqué las mejores fotos que he podido tener. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra por unos largos segundos. Luego el sargento Villegas se acomodó junto a Cindy en la camilla, la abrazó, sacó su móvil y se tomaron su primera selfie. Thank you.